Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Al Día, el informativo de la televisión universitaria. Aquí nosotros comenzando una nueva jornada informativa para compartir con todos ustedes lo que vamos generando, lo que va ocurriendo dentro del ámbito de la Universidad Nacional de Misiones y también en la sociedad vamos compartiendo noticias. Bueno, hoy eh, el estudio está bastante lleno de gente, nos están visitando. Eh, en un ratito vamos a charlar con algunos de los que están aquí presentes. Eh, porque estuvieron instalando todo el sistema de aulas híbridas, como ustedes bien sabrán, en las distintas unidades académicas pero sobre todo en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, donde estuvieron haciendo un trabajo importante con respecto a esto. Y hoy nos vienen a contar acerca de ese trabajo y acerca de la capacitación que ha surgido también aquí desde UNAM Transmedia, desde el canal universitario. Así que en un ratito nada más vamos a estar charlando tanto con el director de, eh, del canal aquí de la UNAM, Claudio Lanús, como con un integrante de este sistema entonces, que estuvieron instalando eh, dentro de la Facultad de Humanidades. Bueno, cambio de tema, vamos a abordar también otra temática que eh, se estuvo realizando en las últimas jornadas que tiene que ver con el abordaje en los medios de comunicación de la trata de personas. Un tema eh, sin dudas eh, muy problemático dentro de las sociedades y sobre esta cuestión estuvieron eh, haciendo una capacitación, una charla y debate eh, personas, obviamente, que tienen que ver eh, con... Eh, estudios e investigaciones que han, han realizado sobre este tema y han capacitado a nivel provincia y hoy vamos a contar con eh, la presencia de Emilio Puf, eh, Pufal, que es de la Dirección de Trata de Personas de aquí de la provincia de Misiones. Así que bueno, en un ratito nada más vamos a tener esa temática también. Por otro lado, actividades que se fueron desarrollando en las distintas facultades de la Universidad Nacional de Misiones, así que en un ratito hacemos una pequeña pausa, quédate porque ya venimos con todo el desarrollo de esto. aquí en el informativo al día y bueno, ya les había mencionado la apertura que vamos a charlar con el director del canal de la televisión universitaria, Claudio Lanús y también tenemos la presencia de eh, Lucas Sosa, él es no docente de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, van a hablar acerca de eh, una capacitación que han recibido para la instalación en principio de aulas híbridas, todo este sistema que eh, con la pandemia ha, se ha incrementado y ha resurgido, porque ya se estaba trabajando, pero eh, en este tiempo de pandemia en el que todos estuvimos más conectados, se llevó a cabo esta conexión. Así que, bueno, ¿cómo están? Muy Buen bien, día. Muy bien, en realidad Lucas está en representación de, de, un, de grupo un grupo que, sí, que, que nos viene a visitar visitan. hoy, que está buenísimo, que tuvimos la oportunidad de conocerlo en la capacitación que dimos con, con quien ahora está como director de Cámara, con Miguel Nieves. Este, en la Facultad de Humanidades. Fue una experiencia muy interesante y bueno, sí. por ahí me gustaría que directamente los compañeros de o sea, Lucas cuente sí, sí. qué les pareció este ese, ese encuentro. Bueno, ¿cómo, estás? ¿cómo estás? Bueno, y en principio contame cómo eh, cómo fue el proceso del ¿no? cambio y, y la instalación, cómo se tomó de las aulas híbridas. Sí, al principio fue un desafío muy grande que tuvimos, pero bueno, gracias también a la capacitación que iniciamos con Transmedia. Eh, pudimos empezar en el año 2020, nos empezamos a capacitar, si mal no recuerdo. Y después, bueno, en el, 20, en el 2021 fuimos ya aplicando y bueno, como decía, al principio fue un desafío grande y nos costó, digamos, iniciar, no sabíamos nada, no teníamos mucha eh, experiencia en, en lo que eran las transmisiones, pero sí fue a lo que pudimos, pudimos realizar. Uh -huh implicó mucha tecnología, conexión, como, como es para las personas que por ahí no entienden mucho de afuera, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, para empezar, la facultad en sí tuvo que invertir un poco en lo que es eh, el internet, aumentar la, la capacidad, digamos, que era limitada justamente para realizar las transmisiones por YouTube, por Zoom. Se tuvieron que comprar equipamientos, pantallas, cámaras, eh, también PCs que, que sean las indicadas, digamos, para las transmisiones, así que fue toda una inversión grande y, y bueno... Pudimos, pudimos hacerlo de... uh -huh. Claudio, ¿en qué consistió la capacitación en sí? Bueno, por ahí lo, lo, lo primero me parece que es interesante para nuestro público es contar un poco de qué se trata un aula híbrida, uh -huh. ¿no? Porque eh, por ahí muchas veces se confunde eh, la simpleza de una, de una capacitación a través del Zoom con un aula híbrida. Un aula híbrida es algo mucho más complejo. Por ahí este, nuestro sonidista va a pasar algunas imágenes de una maqueta que utilizamos en esa en esa capacitación, donde un aula híbrida es un espacio, digamos, un espacio áulico que, que integra lo que es eh, virtual a distancia con lo presencial, ¿no es cierto? Pero, pero no es tan simple de, de, de manejarlo porque se trata de que se vean y se escuchen, sobre todo se escuchen, los que están presencialmente, los docentes que están presencialmente, los estudiantes que están a distancia, probablemente algún docente que pueda estar a distancia también, y que todos puedan... Compartir contenidos audiovisuales, compartir PowerPoint, compartir fotos y otras cosas. Y a su vez, este, compartir contenidos, intercambiar opiniones, ¿cierto? Para eso es fundamental el sonido, sobre todo, y la imagen. Bueno, eso, eso es una operación, digamos, que es mucho más compleja que yo como docente sentado en, en mi casa dando una, una clase a través del Zoom, por ejemplo, y compartiendo alguna foto, un PowerPoint. O sea, es algo mucho más complejo. Bueno, para nosotros fue una experiencia muy buena lo que, lo que vivimos con Miguel, con el compañero de acá de, de Transmedia. Conocimos to, a estos jóvenes que son, bueno, jóvenes, algunos no tan jóvenes que participaron de la, de la capacitación, pero que, que fue interesantísima, fue una experiencia muy linda y mucho entusiasmo, muchas ganas. O sea, hubieron, eh, hubo participación en todos los encuentros, o sea, no es que, viste, que fueron para, digamos, se entusiasmaron, no es que fueron sí. para cumplir a las primeras clases y después claro. desaparecían. No, fue muy interesante, la verdad. Sí, sí. Estamos muy agradecidos. Fue una linda experiencia para nosotros también. Uh -huh. sí. ¿Y cómo, es, cómo se está dando la implementación? Porque, bueno, eh, todo el proceso de instalación, de capacitación y también después la recepción de esta nueva tecnología, ¿no? Nueva, sí. en el sentido de claro. poner algo que antes no había. No, yo eh, En este momento yo sé que, el, eh, yo puedo decir esto, porque sí. los, por ahí lo más indicado para contar cómo avanza el proyecto sí. ahora son los propios compañeros de Humanidades. Lo único que yo sé, les podría decir es que, eh, que, primero, que no solamente hacen aulas híbridas, ahora se han constituido en los que resuelven todo lo que tiene que ver con tecnología audiovisual y el registro audiovisual de Humanidades, okay. Es decir, los compañeros cubren eventos, qué sé yo. Y el otro día, y no, el otro día no, hace un rato me decían, ¿te acordás que vos sugeriste dos no docentes por aula híbrida? No, es dos aulas híbridas por no docentes, ¿no? Claro, o sea, claro, sí. quiere decir que la cosa está funcionando, o sea, no es lo ideal, pero está bueno y está bueno que lo resuelvan. ¿Cómo nos pasa a nosotros acá? Que más de una vez, que yo, director de cámara haciendo grúa, productor haciendo cámara, o sea, sí. esto es muy dinámico, ¿no? No sé, Lucas. Sí, sí, totalmente. Por ahí a veces tenemos cinco transmisiones al mismo tiempo, y bueno, tenemos que arreglarnos digamos, con el personal que, que tenemos. Pero sí, un, algo bueno que por ahí permitió, no sé, en una clase simple, contactarte con alguien de España, por ejemplo, nos pasó, o algún alumno que estaba en Francia, y tener esa conexión, y es una experiencia que los docentes también están felices por, porque se pudo implementar. Y sí, el trabajo es eh, desde crear el link, crear el link de YouTube, después, bueno, subir el video, a veces tenemos que editar también el video y... Todo un, un trabajo que hay detrás, de que si bien es una hora, no más una transmisión, dos horas, tiene todo un, claro. un trabajo tiene detrás. Tiene sí, sí, sí. Sí, sí. El sonido también, los micrófonos, ver si, si ingresa el audio, si se puede visualizar bien en la pantalla. Y a partir de esta experiencia, eh, notan que la universidad está un poco más preparada como para empezar a implementar la educación a distancia, porque ese es otro tema también, ¿no? Que, sí. que están trabajando, sé que están trabajando en eso y que es un proyecto a futuro pero que todavía como que faltan ciertos eh, mecanismos como para poder completar ¿no? todo sí. el proceso. Yo en un en momento ya lo dije esto en la uh -huh. entrevista, la pandemia nos puso en un... El ejemplo sería, si los docentes estábamos todos al borde de una pileta <risa> sí. y la pileta era la educación a distancia vino la pandemia nos empujó a todos o sea, algunos salieron a flote otros les costó más pero de alguna manera uno, uno sobrevive ¿no es cierto a esas situaciones entonces pero hay una hay una cuestión que es fundamental no eh, en esto estamos hablando ya de los docentes y hay que entender que nosotros los no docentes trabajando con los docentes eh, somos un complemento ideal para este para la educación sobre todo bueno, la educación en general no sí pero la educación a distancia y con este tipo de, de manejo de tecnología tiene que haber un, una muy buena sinergia entre docentes y no docentes para poder, para poder lograr eso, porque uno tiene que mirar al docente y saber ya para, para dónde va, qué va a mandar y todo eso, para que la cosa fluya, digamos, para que, para que se pueda mostrar realmente lo que el docente quiere en ese momento. Y tiene que haber también una comprensión de que son otros lenguajes, no es lo mismo ponerme frente a un aula durante tres horas, que estar en forma virtual durante una hora, una hora y media, eh, digamos, sí. ya es muchísimo, ¿no es sí, cierto? Sí, sí. Entonces, otro lenguaje hay que aprender otras cosas también, otra ¿no? dinámica totalmente otra diferente. Otra dinámica, uh -huh. sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, y desde tu perspectiva, eh, ¿cuál es el, el aporte también que, que brindan a los, a los docentes, a los estudiantes desde, desde el lugar de trabajo de ustedes? Sí, principalmente eso, permitir, eh, hay muchos alumnos que están en... Otros lugares de la provincia, por ejemplo, le dan la posibilidad de poder cruzar una materia que por ahí no podría cruzar porque claro. no está viviendo en Posadas actualmente, por ejemplo, en el caso de Humanidades. Uh -huh. Y bueno, es una oportunidad bastante, bastante buena, uh -huh. que si bien no se, hasta ahora no se aplica digamos, a una carrera completa, pero sí a, a varias cátedras que ya implementan todas las semanas, ya tenemos agendado, digamos, y, y bueno... Se puede aplicar. ¿Tuvieron reportes también de casos de, bueno, sabemos que más que nada en otras localidades de la provincia hay problemas de conectividad sí, sí, sí, todavía? Sí. ¿Tuvieron esos reportes de ahora? Sí, por ahí, eh, hasta ahora, al principio por ahí tuvimos por ejemplo, pequeños problemas, pero fuimos resolviendo con el tiempo y casi que no hay ningún, ningún problema porque se transmite por Zoom, a veces claro. si no se puede por Zoom, por YouTube, entonces tenemos esas dos opciones al mismo tiempo, en el caso de que, no sé, por alguna razón no le funcione Zoom, puede mirar la clase por YouTube, eh, puede participar en la clase también, puede hablar y, y se lo puede incluir a esa persona como si estuviera en el uh -huh. presencialmente. Uh -huh. Y todo el tema de las conferencias y eso también, porque eh, antes estábamos muy acostumbrados a la presencialidad en todo. Sí, en todo y digo, ¿no? a través de las transmisiones por ahí las conferencias se, vuel se tornan un poco densas a veces cuando son uh -huh. muy largas. Digo, cómo sí, responde sí. el público también a eso. Sí, eh, la verdad que <coughs> Por suerte, eh, bien, digamos. Eh, casi que es como que la persona esté presencial. A veces, no sé, teníamos dos expositores y en el medio teníamos una persona que estaba, un diputado, por ejemplo, que estaba en Buenos Aires ah. y pudo participar casi como que estuviera ahí. Entonces, por ahí, no si bien no es lo mismo que estar presencial, ¿no? Claro. Pero es muy similar. Tratamos de que sea lo más similar posible y que se dé una conversación fluida también. Y compensar con dinámica, con ritmo claro, también. Sí, sí, eh, sí, sí. O sea, un, Tiene que tener más ritmo que algo presencial. ¿no? Sí, sí, sí, es sí. bien concreto, ¿no? Bueno, no sé si quieren dar algunas consideraciones no, finales, no, no. Eh, pero estaba muy interesante el trabajo sí. que, que realizaron encima de en plena pandemia, como todos muy afectados y bueno, está bueno aprovechar para las capacitaciones. ¿no? Muy contento de que nos vengan a visitar los compañeros sí. no docentes, ¿no? Eh, sí, sí, porque está, está Lucas acá, pero están los otros Lely, ahí atrás en Martín el, y... el estudio, otros Patios. están arriba, en el control, sí. o sea... Eh, también muy interesados por, por conocer lo que es el canal, así que en cualquier momento los traemos a trabajar acá. Buenísimo. Sí. <risa> Duplicamos la cantidad de... <risa> sí, estaría buenísimo. <risa> bueno, muchas gracias a los dos y bueno, muchos éxitos también en, en este bueno, proyecto. Dale, gracias. gracias. Bueno, vamos a continuar, continuamos con una pausa ahora y ya seguimos. Bueno, estamos de regreso aquí en el informativo y vamos a cambiar de tema ahora porque nos vamos a referir al abordaje de la trata de personas en los medios masivos de comunicación. Sobre este tema hay diversas capacitaciones a lo largo de eh, estos últimos meses, pero nosotros queremos hablar hoy con Emilio Pufal. Él es el delegado del Comité Ejecutivo de Lucha en Contra de la Trata en la Provincia de Misiones. Ya lo tenemos en línea. Así que bueno, te damos la bienvenida, Emilio, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes por llamar. Buenos días. Buen día. Bueno, estuvieron haciendo una capacitación eh, y también una charla de debate con, eh, en conjunto con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, ¿no? En, los, en las últimas semanas. Exactamente, sí. ¿Mm? Bueno, esto surge de una mesa interinstitucional que ya hemos lanzado el año pasado. Ahí concluyen organismos nacionales, provinciales organizaciones eh, civiles, sindicales, bueno, y en, nos reunimos periódicamente y en la última reunión junto con el nacom y otras organizaciones e instituciones con, que concluyen en la mesa hemos propuesto trabajar la cuestión de los medios con los periodistas y comunicadores. Entonces abordamos ahí junto a la Universidad Nacional de Misiones que también firmamos un, un acuerdo marco, un con el rectorado para trabajar en la sensibilización, en la capacitación y, y bueno que tiene que ver, y también trabajar en la investigación específica de las nuevas modalidades de, de trata y explotación, de captación y demás, que tienen que ver con, la, bueno, con las, las redes sociales, los, los medios y comunicación en general. Pero volviendo a, a la capacitación que, que nombrabas, eh, ahí realizamos un primer encuentro, una charla, debate, donde donde la idea de poder generar un primer diagnóstico uh -huh. y ver que, desde el Estado, qué nosotros podemos aportar y cómo agilizar los medios los, los medios para que la comunicación llegue de manera certera, de manera eficiente al momento de, de, de existir algún caso. Y también, no, trabajar de manera permanente en los medios de comunicación la sensibilización y la, la, la capacitación y también la persecución del delito, no El solamente video... en... Sí. Sí. No, te iba a preguntar justamente cómo se aborda en la actualidad en los medios masivos de comunicación este tema, porque hubieron varias capacitaciones, hubieron eh, líneas de, de investigación también, pero digo, en la práctica por ahí no se cumple mucho este cómo se está llevando a cabo esto, cómo se aborda, por ejemplo, ante una noticia eh, de esta naturaleza, ¿no? Bueno, sur, la verdad es, es hoy ya esto fue la semana pasada, en el marco del 23 de septiembre, uh -huh. y lo que lo, lo que notamos es que, bueno, hay periodistas que o comunicadores que carecen de información, uh -huh. sin ¿sí? mala voluntad, y en el afán de, de informar, a veces se vuelca información que puede eh, entorpecer la causa o puede vulnerar el derecho de las víctimas. En ese sentido. En, enfocamos las próximas capacitaciones. Y hay de todo, ¿no? Hay, como decía, noticias que a veces vulneran la, la, la, a las víctimas o pueden entorpecer la investigación, pero también en su gran mayoría de misiones eh, abordan la, la cuestión de la trata y la explotación con, con, con gran responsabilidad. Hubo ejemplos ahí en, en, el, en esta primera capacitación, en el primer encuentro, eh, pero no fueron de misiones. En otras provincias por ahí de, del NEA, porque también fue pues, esta la característica participaron periodistas y comunicadores de toda la región del, del NEA. Ajá. Pero en misiones, el abordaje es bastante serio y bastante comprometido. Uh -huh. ¿Se han encontrado con casos a nivel nacional de bueno, tener que rectificar la eh, ratificar la información o rectificar? Sí, sí, sí, hay, hay casos y, y también poder eh, informar que cada vez que existen casos de trata, de explotación o algún indicio, bueno, informar la línea 145 en, en los medios de comunicación cuando se trate la cuestión de la trata y la explotación, que es una línea gratuita, anónima, para efectuar recibir, para recibir denuncias, también sirve como, como, como guía, digamos, cuando uno tiene algún indicio de trata o de explotación, bueno, existe un protocolo para trabajar una vez que, que se llama ese número. Pero, bueno, sí, hubo, hubo casos en distintos lugares del país donde por ahí se, se vulneraba más que nada los derechos los derechos de las víctimas, que también falta en, en la investigación claramente. ¿no? Bueno, ahí por eso generar la mesa interinstitucional donde confluyen organismos que tienen que, que tratan distintas, distintas temáticas, distintas aristas de la, del delito. Es importante porque agiliza la cuestión cuando existen esta, eh, estos casos uh -huh. y tal vez algunos errores, para poder, eh, para poder salvar ese error de manera rápida, expedita. Uh -huh. Emilio, ¿cómo trabajan dentro del Comité de Lucha contra Trata de Misiones? ¿Cuál es la, la principal tarea? ¿Qué vienen realizando? Bien, bueno, eh, a partir de la mesa trabajo federal que tenemos en, en, en la Nación en la, y en la, en la Argentina... ...y también lo mismo tratamos de volcar en la provincia. Entonces, trabajamos en, en tres o cuatro temáticas... ...que es la prevención, la sensibilización, la persecución del delito... Eh, ...la asistencia a las víctimas y la restitución de, de derechos. Bueno, en la, en la primera lista que es la, la capacitación, la discusión de la línea 145... la sensibilización... Ahí tratamos, junto con los otros organismos que confluyen la mesa, trabajar en capacitaciones, en sensibilizaciones en distintos lugares de la provincia, ahí firmamos convenios con, con muchos municipios de la provincia, también impulsamos ordenanzas eh, en distintos municipios de la, de la provincia, que tiene que ver con la difusión de la línea 145, capacitación del personal municipal, bueno, con las organizaciones civiles, poder volcar también en el territorio, después con otros organismos que tienen poder de policía, como los ministerios o los gremios, ir a la persecución del delito, ahí generamos espacios operativos para abordar en el territorio la persecución del delito, hicimos muchas muchas inspecciones, bueno, más que nada ahora en este periodo de cosecha de la yerba mate, también en, el, en, distintos, en distintos lugares del territorio de la provincia, y bueno, y después en la primera asistencia a las víctimas en caso, de, en caso de existir, también coordinar distintas acciones con los distintos organismos, también con los organismos con, con el Estado Nacional para bajar los distintos programas que, que están relacionados, dirigidos a las víctimas. Uh -huh. Y bueno, la última arista la restitución de derechos, que es la, la tarea más difícil, pero hemos trabajado ahí en, en convenios con con salud mental, para, para acompañamiento a las víctimas, el acceso a la vivienda con, con el Ministerio de Hábitat y aquí con, con el Instituto Nacional, el Instituto Provincial de la Vivienda, el de Proda, y la restitución de, de derechos que tiene que ver con el trabajo para las víctimas que viene a, a identificarlas. ¿Hace cuánto existe este comité en la provincia, dentro del ámbito provincial? Bueno, desde que... Eh, el año pasado desde septiembre del año pasado por primera vez hay un delegado en la provincia bueno, en Misiones y casi en todas las la provincias de la Argentina por primera vez hay un delegado que trabaja con, en el comité ejecutivo la dirección operativa porque este, este comité está integrado por cinco ministerios nacionales y es el encargado de, de llevar las políticas públicas en materia de trata y explotación de personas. Uh -huh. Bien. Bueno, Emilio, te agradecemos un montón por tu tiempo. Eh, bueno, y gracias, estamos en contacto. Oh, por favor, a ustedes por la comunicación. Y bueno, Bien. como les decía en principio, este primer encuentro con previste comunicadores es el primer encuentro. Ahora realizamos un diagnóstico y van a, vamos a trabajar sobre ello en futuras capacitaciones uh -huh. puntuales. Bien. Muchísimas gracias y estaremos atentos. Un abrazo, gracias. gracias. Bueno, vamos a compartir nuevamente una pausa Que en el día. Recordá que podés ingresar en transmedia.unam.edu.ar la página web donde nos podés ver en vivo. Ya volvemos. Vamos aquí en Al Día, el informativo de la televisión universitaria. Y vamos a hablar ahora de un festival internacional que tiene lugar aquí en la provincia de Misiones todos los años. Es Oberán Cortos, muy conocido ya. Este año se va a realizar del 10 al 14 de octubre, así que ya estamos a las puertas de este festival que va a comenzar, se va a iniciar en este próximo mes. Y lo tenemos para charlar sobre el tema a Alejandro Gutiérrez del Centro Cultural Vicente Cidade. También está muy relacionado con este tema, así que bueno, te damos la bienvenida. Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está Flor? ¿Todo bien? Buen día Todo bien. para todos los colegas ahí. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, por suerte. Y bueno, contentos con, con esta nueva fecha que va a tener lugar, el o verán cortos, ¿no? ¿Cuáles son los preparativos? ¿Cómo, cómo están eh, organizando la movida? Exacto. Eh, en esta oportunidad me tocó a mí, a través de la agencia Ocio Noble, tener la propuesta comunicacional, digamos, del festival. Así que en conjunto de un equipo de de Comunicadores, en el cual se encuentra Dayana Bárbaro, Agustina Rela, Café Azar, quien les habla y Juan Pablo Quezini, el fotógrafo. Vamos a tener la tarea de comunicar y tratar de, de que el festival llegue a los medios, ¿no? a ustedes y a la mayor cantidad de, de audiencia posible. Así que estamos muy contentos, digamos, de poder ser parte de esta edición. Y tal cual, como vos decís, estamos en los, preparati en los preparativos, ya se encuentra eh, una grilla armada de programación. Estamos, eh, el, tanto el coordinador general, digamos que es Matías nirja con, con trabajo de, en conjunto con el IAVIN y con Mario Machado, que, es, eh, que está desde Oberá generando la programación. Estamos intentando llegar a esta edición 19 en un momento bisagra, digamos, en el aspecto audiovisual, ¿no? digamos, porque estamos muy expectantes lo que va a pasar en el Congreso ¿no? para ver si se aprueba no la prórroga para la ley audiovisual estamos también tratando de trabajar ¿no? desde, desde el Instituto y hacia un nivel eh, federal eh, la reformulación de la ley audiovisual digamos, para que el Inca genere otras nuevas, eh, otras nuevas, otras nuevas formas de trabajo ¿no? con el ingreso de las plataformas así que este verán corto, más allá del festival como todos lo conocen eh, tiene, eh, tiene flores estos desafíos sí. en los cuales entendemos no quienes participamos alguna vez del Oberán Corto que es también una transmedia lo conoce y lo entiende que el Oberán Corto ha sido un espacio para la creación y el debate ¿no? de las políticas públicas audiovisuales que claramente hemos tenido sus frutos durante todos estos años entonces esta edición número 19 es bisagra porque claramente estamos cumpliendo 20 años el año que viene y estamos tratando eh, de avanzar a esos cambios, lo que te comentaba sí. an anteriormente. Ale, eh, bueno, teniendo en cuenta esta situación a nivel nacional de todo lo que tiene que ver con ley de audiovisual y también lo del teatro, que este año también estuvo muy, muy movido, muy debatido el tema, eh, digo, la provincia de Misiones en ese sentido, cómo está y cómo afronta esta situación y esta cu cuestión coyuntural, ¿no? Es excelente la pregunta, Flor, porque, ¿por qué funciona, por qué sucede todo eh, gran parte de estas cosas aquí en nuestra provincia? Porque nosotros tenemos la posibilidad de hace más de seis años de contar con el Instituto, estamos hablando de, del día 20, sí, que es el fruto de las discusiones que se han generado en el Oberán Cortos para que eso pase a Cámara de Diputados y se cree... Eh, el instituto hoy tenga un funcionamiento y sea uno de los institutos, no solamente, más importantes de nuestra región, como centro, digamos, de atención para Chaco, para Corrientes, para Formosa, para Paraguay, que hace poco también se eh, eh, celebró la creación de su instituto, y somos uno de los pocos institutos audiovisuales, autogestivos, dentro, que tenemos en la provincia, a nivel nación, que nos hace... Eh, colocarnos en una vidriera de producciones ante el Inca, ¿no? que es el gran, el gran instituto referencial que tenemos a nivel nación. Uh -huh. Eso que nos hace eh, poder sentarnos en las mesas y poder eh, discutir cuáles son las problemáticas, digamos, de, de, que tenemos acerca del sector. Por eso, digamos, dentro de la programación, que lo verán cortos, y es más o menos para que se agenden, eh, va a suceder, voy a mirar un poco mi machete, el miércoles. Miércoles 12 de octubre va a haber una mesa, una mesa de legislación audiovisual en la cual estarán participando el director del Instituto Audiovisual, eh, el secretario de Cultura de la provincia, el diputado Hugo Pazanacua y vamos a tener la posibilidad de la llegada del vicepresidente del, del Inca, Nicolás Battle, que va a estar presente en el Oberán Corto, digamos, apoyando digamos las acciones políticas que se vienen generando a través del de instituto, de este festival y sobre todo el sector, con vistas no a lo que puede llegar a suceder. Uh -huh. Bien, Ale. Bueno, una última pregunta. Eh, ¿Esto va a ser en qué categoría este año de, con respecto a lo verán cortos, Porque siempre se divide en competencia y muestra, ¿no? Este año, ¿qué, ¿qué va a ser? Este año no es competencia, este año es muestra y uh -huh. les invitamos a todos a que puedan... Eh, ir al festival porque se van a encontrar con muchas producciones, eh, tanto nuestras, como por ejemplo para entender que Las Fronteras del Tiempo de Sergio Acosta se va, va a estar estrenando, digamos, y va a estar abriendo el festival, sí. y esto quiere hablar, digamos, de, de esto que te contaba anteriormente, digamos, de que eh, nuestra provincia es un, es una, se encuentra como tercera a nivel nacional en cuanto a producciones audiovisuales eso nos pone muy contentos y eso quiere decir que nuestra programación está nutrida en un gran porcentaje por el trabajo que ha generado el sector audiovisual y está volcado en el festival. Como por ejemplo, lo que va a pasar es que la película de Sierra es una película de corrientes que se llama La luz mala del director Cabal y, el 40% del grupo humano que trabajó en esa película es de Misiones. Mirá. Y lo interesante que tiene esa producción, mirá. Flores, es que la postproducción también se hizo en la provincia. Mirá, Eso mirá. habla de que ya nosotros no tenemos que mandar nuestra película a Buenos Aires para poder editarla y demás, sino que ya la podemos trabajar íntegramente en la provincia. Mirá, y son esos ejes con los cuales se logran corto, más allá de las charlas, los talleres, los escenarios en vivo, todo lo que ya conocemos, Estamos avanzando, digamos, para, para esa nueva reformulación como te contaba. Buenísimo. Bueno, Ale, muchísimas gracias por toda la info y, y bueno, esperemos que, que sea un éxito este año nuevamente eh, y que también este debate a nivel nacional por la ley de comunicación audiovisual se resuelva de la mejor manera. Bueno, muchas gracias a ustedes, compañero, y lo estamos esperando. Gracias, un abrazo. Bueno, vamos a compartir una nueva pausa aquí en al día, el informativo de la Televisión Universitaria. Recordá que podés seguirnos en todas nuestras redes. Nos encontrás como Unam Transmedia y ves todos los contenidos que vamos generando. Ya volvemos. Seguimos aquí en el informativo de la televisión universitaria y vamos a hablar ahora acerca de, una, de un acontecimiento que se estuvo realizando en la jornada de ayer, la tercera edición de la fiesta de las letras en CEU, que es el Secretariado Ejecutivo Universitario de la Universidad Nacional de Misiones. Es una actividad muy linda que integra a todos los jóvenes, los estudiantes, así que vamos a charlar con eh, la profe Mabel Jonamine y una estudiante de Secretaría de Ejecutivo, Camila, así que ya las tenemos. ¿Cómo están? Buen día Florencia, gracias por la invitación, un gusto estar con tu audiencia eh, de al día en el día después sí. del evento y de la congresión. Así es. Bueno, estábamos preguntando eh, fuera de aire eh, la motivación, ¿no es cierto?, para hacer un evento así dentro de una carrera que por ahí de afuera se ve como muy técnica, muy, como muy alejada por ahí de las letras o del mundo literario. Digo, ¿por qué la elección de hacer dentro de estas carreras algo así, ¿no? Mira, justamente para impulsar, para fomentar, más allá del eje lectura, uh -huh. Eh, y bueno, las expresiones artísticas como ser eh, la literatura, la pintura, la danza, entre otras. Ajá. Este proyecto es un proyecto en el cabal sentido de la palabra, es decir, eh, se va modificando, se va adecuando de acuerdo a las evaluaciones que fuimos haciendo y de las mejoras que fueron necesarias realizar a través de las dos ediciones anteriores y bueno, eh, ayer concretamos la tercera eh, modalidad presencial de, después de la previa uh -huh. que fue eh, virtual en su completud. Uh -huh. Contanos un poquito eh, en qué consiste la fiesta de las letras. Bueno, la fiesta de las letras, eh, explico la audiencia, eh, tiene que ver con eh, el vivir, vivenciar eh, la fiesta en su sentido amplio, en toda su dimensión, eh, a través de, como dije, del impulso, del acercamiento eh, de las letras, la literatura, el discurso, eh, la danza, la música, eh, especialmente eh, trabajando comprensión lectora por un lado y los discursos académicos matizados con el discurso literario, lecturas obligatorias eh, y en todo este proceso que se vivencia de este proyecto de extensión, bueno, el, así como es necesaria la práctica de la lectura y de la escritura para adquirir determinadas competencias, bueno, eh, a través de teatro leído, uh -huh. de la experiencia poesía que figura en la programación, sí. bueno, el, el ensayo tuvo un lugar eh, fundamental. Es el momento en que se sí. encuentran los estudiantes, en que se practica, uh -huh. en que se eh, observa, en que se hace la autoevaluación de desempeños y la autoevaluación de la integración de cada uno a estas experiencias uh -huh. y propuestas que hacemos como equipo docente. Uh -huh. Quiero mencionar a las profesoras eh, Alejandra Martínez, Julieta Novau y eh, Jennifer H. Berger, que conforman nuestro equipo docente y en cuanto a años previos este, a las profesoras Edith Galeano y Mónica Zamboni eh, en este trabajo pionero de ir desandando eh, ejes contenidos culturales y también discursivos. Uh -huh. Bueno Camila, eh, con tu experiencia, no sé si fue la primera vez que participaste en esta edición, pero contanos un poquito cómo se vive desde, desde adentro esto, ¿no? Bueno, yo estuve en la parte de ornamentación y decoración del evento eh, y fue la primera vez que hago un evento de esta magnitud, vamos a decir, o sea, yo soy decoradora y soy emprendedora y tengo un microemprendimiento, pero hago decoraciones sencillas y estoy recién empezando y fue la primera vez que hice un evento de, grande, por así decirlo claro. y fue una experiencia, sobre todo muy linda, porque quedó bien, digamos, y el evento se dio y fue muy lindo pero en el momento de, de ir a arreglar el salón, este, yo estaba muy nerviosa porque la verdad no, no tenía idea, o sea, trataba de hacerlo lo mejor posible, pero la verdad tuve un equipo espectacular que me ayudaron un montón y me sorprendieron también la verdad porque eh, lo hicieron muy bien todo y, y yo lo solicité todos con tiempo, entonces quería hacerlo bien y terminar a tiempo para que cuando comience el evento ya esté todo preparado. Y fue así exactamente, eh, yo tuve que eh, comenzar con la decoración, tomarme un tiempo para ir a rendir un examen y después volví. Y cuando volví mis compañeros ya habían avanzado un poco y la verdad quedó re lindo y fue un equipazo y nos ayudaron un montón y bueno, lo disfrutamos un montón el evento. Qué bueno que aparte puedas combinar ¿no? la parte académica y no solamente quedarte ahí sino tener otras exactamente, experiencias, ¿no? Exactamente. Está bueno. Y, y, y con respecto a la, a la participación de los estudiantes, digo, eh, ¿cuál es el, el nivel de involucramiento que hay y la respuesta? Bueno, el nivel de involucramiento, eh, Florencia, te digo que fue excelente. Uh -huh. Aproximadamente 110 estudiantes participaron y llevaron al ámbito familiar de cada uno eh, bueno, la intencionalidad y los objetivos de este proyecto, que justamente es trabajar en redes... Uh -huh. Eh, bueno, entre todos los, eh, los estudiantes y sus familias. Eh, fue muy interesante porque eh, el, los resultados superaron nuestras expectativas en esta tercera edición. Organizamos las docentes varias comisiones de trabajo, por ejemplo, Prensa y Difusión, Escenografía, en la cual estuvo Camila, eh, iluminación, sonido, este, también por supuesto invitaciones eh, y así su, otras comisiones que en este momento, me disculpo que no recuerdo sí, todas. Son, son muchas. Son muchas. Eh, en cuanto al impacto, consideramos que también fue este, significativo. Y lo que más este, nos emocionó a las profesoras fue la motivación en cada una de las actividades. Eh, eso, eh, en parte, eh, en los resultados y cuando hagamos la evaluación de la experiencia, eh, por supuesto que, que nos va a gratificar, creo, en gran medida, porque uno, por supuesto, hace propuestas a través de los proyectos a los estudiantes, pero... Eh, a veces se motivan y a lo mejor en otros en menor grado. Uh -huh. Pero en este caso se puede observar a través de las imágenes eh, del de la ex excelente registro que se hizo anoche, eh, que bueno, los estudiantes uh -huh. este, realmente superaron nuestras expectativas con sus desempeños orales, especialmente, también escritos. Uh -huh. Y bueno, pero el objetivo primordial fue... Uh -huh poner a los estudiantes, a través de esta propuesta, en diversos desempeños orales, especialmente frente al público. Y esto creo que se alcanzó en gran medida. ¿Cuál es la, la puesta en escena o cuál es la propuesta para el público? ¿Cómo, cómo trabajan con eso? Bueno, este, eh, los distintos puntos de la programación... Uh -huh. Eh, hubo eh, sorteos de libros porque eh, focalizamos la atención en la difusión, el impulso de la lectura, ¿no es cierto? Pero este, elevando el libro impreso. Entonces hubo sorteo de libros entre los estudiantes eh, y bueno, también... Eh, todo aquello que tuviera que ver, ¿no es cierto?, con los objetivos iniciales de este proyecto, de esta propuesta, que, eh, bueno, desanda y vamos, vamos mejorando a través de su desarrollo. Uh -huh. Vamos hacia la cuarta edición eh, y, bueno, esperamos que nuevamente los estudiantes se involucren, uh -huh. pongan el cuerpo, este, la pasión, que eso es lo que nos interesa, especialmente, bueno, a través, por ejemplo, de, de la danza en este año, eh, de la India, bueno, despertar talentos, gusto por la literatura, por la escritura, eh, talentos que están ocultos y que uno mostrando eh, a los clásicos, a los autores regionales, bueno, se despiertan. Exactamente. Bueno, y Camila, eh, vos estuviste en la edición de también virtual. Sí. Ajá, y cómo fue esa, porque son experiencias muy distintas, sí, muy lo presencial distinta. y lo virtual. Muy la verdad, eh, la presencialidad es lo mejor, uh -huh. eh, fue, o sea, es como vivirlo más de cerca, verlo más de cerca, sentirlo, y, y todas las actividades que tuvimos fue dif o sea, muy diferente a la virtualidad. La virtualidad es como que vos estás atrás de una pantalla y no es lo mismo, y lo presencial fue, fue una experiencia, la verdad, que muy conmovedora. Uh -huh. Bueno, eh, muchísimas gracias a ambas. Sí, sí. Sí, sí, gracias. Bueno, eh, Florencia, si me permitís, quiero agradecer a los otros profesionales que acompañaron en la programación, uh -huh. eh, la magíster Gisela Montiel, quien hizo una reseña como gestora de Relaciones Internacionales uh -huh. e Integración Regional, tam, eh, también sobre el aula Zambrano, eh, al escritor, eh, a los escritores Carlos Arza Machuca, eh, Fabiana Villalba, eh, con la profesora eh, Alejandra Martínez presentamos su libro eh, y a Macarena Broda, quien presentó en la danza de la India, Bien. excelente. Y bueno, este, ya mencioné a las profesoras que conforman el equipo. Uh -huh. Bueno, muchas gracias a ambas y, bueno, muchos éxitos para las próximas ediciones. Bueno, gracias y también a las autoridades de la facultad que estuvieron presentes uh -huh. y que en todo momento, especialmente de la Secretaría de Extensión, uh -huh. eh, respaldan este tipo de actividades. Bien, gracias. Bueno, compartimos una pequeña pausa y ya regresamos ya para el cierre del día. Ya sobre el cierre de al día, la edición de hoy, miércoles 28 de septiembre, casi casi cerrando el mes de septiembre, mes de la primavera. Eh, nosotros aquí siempre presentes a través de las informaciones, noticias que surgen del ámbito universitario. Nos podés seguir a través de transmedia.unam.de.ar, la página web, eh, donde nos encontrás en vivo a través de streaming de lunes a viernes con la programación eh, a lo largo de todo el día el informativo, también tenés el programa deportivo, el más incultural y un montón de opciones para que nos puedas seguir obviamente a través de las redes sociales también nos encontrás en Instagram, en el canal de Youtube y en Facebook por supuesto todo disponible para que eh, te puedas sumar a esta gran comunidad informativa, nosotros nos reencontramos mañana, que tengan una excelente jornada una excelente tarde y nos vemos, chau chau